hay que verificar qué es lo que llega a ese buzón. Porque ese lo pagó Andrés, no es que no es que eh, sí. el mujer sí. lo paga. Es un buzón que Andrés. Cada persona que vive en el área tiene que pagar el buzón. Este, que está para el marco Que llegó el guagua.